¿Eh? Pues ahí... expo... Acá estamos en vivo y en directo Hola. desde... ¿Cómo va? ¿Los dinosaurios ¿Qué? dónde están? ¿Estamos en... ¿Eh? ¿Dónde están los dinosaurios? Y sí, hoy hay una expo de arte que es de Paleoarte, acá en Langston Beach, que es de señor Daniel Williams, que hace exposiciones en todo el mundo y bueno, vamos a hacer eh, todo lo que es dinosaurios marítimos de, de la época de hace millones de años, reconstruidos en, en Chuvia de y bueno, una de cultura para que a. A disfrutar acá. un asado ¿eh? a la leña. Ahí voy, ¿eh? ahí ¿Eh? voy por el asadito. <ríe> y acá vemos, estamos en Nelson, porque claro, hay arte en este balneario. Y cuando hablamos de arte hablamos de un amigo de la casa, que no puedes.. No, en realidad es parte de la familia de Radio Mix. No es ADN emocional en este momento, es el artista Daniel Molina. Hola Dani, ¿cómo Hola, va? Hola Cari, ¿cómo estás? Bien, ¿y hablas? vos? Bien, bien, acá andamos contame, disfrutando. Contame un poquito de tu arte. Eh, nada, acá en Nelson, que me gusta estar acá, elegiste balneario porque hay mucha creatividad, creatividad es vida, este y nada, vengo a jugar una vez por semana, hago algo acá. Bueno, acá lo que vemos, porque siempre te destacás, son esas esculturas en la arena, ¿no? Cuerpos de, de mujeres. Sí, hoy hice dos chicas, que todavía no las terminé, tomando sol, y en realidad iban a estar tomando algo también. Y bueno, con el cartel del guaniario, ¿no?, que representa Nelson. Así que bueno. Dani, ¿cuánto te lleva a hacer estas esculturas? ¿Desde qué hora estás? Yo vine hoy a las 10 de la mañana, vine bastante tarde, pero acá la arena está muy seca, así que tengo que mojar y pierdo mucho más tiempo. Y trabajo con agua, obviamente, que acá me dan agua los chicos de Nelson, y este, más o menos seis horas estaré así para hacer dos esculturas y el cartel y bueno, me divierto. Yo la verdad que te tengo que preguntar qué emoción se te dispara con, con esta parte tuya, ¿no? La otra parte tuya del arte. ¿Qué emoción? No, en realidad es, digo que yo me conecto con el alma, eh, todas las personas que, que hacen arte, y en este momento yo me, me, me voy, me voy de acá. Yo estoy conectado con, con lo que estoy haciendo y la disfruto muchísimo, es arte efímero, y mañana ya no está más esto acá, pero la disfruto mucho. ¿Esto qué pasa, no? Que vos decís, bueno, mañana ya no está más, ¿No te duele cuando después de tantas horas de trabajo vemos eh, realmente la excelencia en estas esculturas? ¿De repente venís al otro día y el mar se la llevó? Eh, bueno, en este caso el mar no creo que se la lleve porque este, está muy arriba, pero se la lleva el viento, el sol y, y los chicos también que quizá la pisan. Y si no, la lleva el agua cuando lo hacen en la orilla, pero nada, la disfruto hasta que la termine y después, bueno desapego, no, no, me, no me preocupa. Eso diríamos en ADN emocional, ¿no? Trabajar el desapego lo tenés sumamente afilado. Sí, lo disfruto hasta el momento que, digo, terminé, que en realidad nunca se termina, porque a veces este, diría, uy, haría, no, pero bueno, no, hoy terminé, no, no. estoy cansado, y bueno, y hago otras así, siempre voy haciendo por toda la playa. Bueno Dani, la verdad es que se te extraña en la radio a toda la, tu gente, a todo tu equipo de ADN Emocional que se tomó estas minis vacaciones para disfrutar esta temporada 2021. Algo que me puedas adelantar, cómo viene ADN Emocional invierno 2021. No cariño, ahora estoy conectado con el alma <risa> este, y es desconectada, de desconectado digo de de, bueno, de lo que sea, solo es familia, eh, mi hijo, esculturas y disfrutar nada más. Eso está bueno, ¿no? Que se sepa separar lo que cada cosa, ¿no? Lo que es el trabajo de repente y, y lo que es una pasión. Sí, eh, la, la pasión de aprender no día a día, porque cada día voy lo más rápido y voy disfrutando. Por eso digo que el desapego, porque voy aprendiendo cada día, ¿no? Voy descubriendo en realidad, lo que puedo hacer. Y bueno, yo miro los cuerpos de perfectos, ¿no?, de, de este hombre, de esta mujer. ¿Por qué cuerpos al desnudos en la arena? Me gusta el desnudo, no le hago ropa, ¿sí? Este, pero bueno, es eh, libertad. Representaría eso, la libertad. La, la, así yo me siento cuando estoy desnudo en este sí. libro. Bueno, ¿algo para tomar? Porque la verdad están bajo el sol, acá en el balneario Nelson, hay como una nada, es el agua que las va mojando, ahí lo miramos. Sí, sí, le puse un rociador ahí, le puse un rociador. ¿Y qué, qué le vas a dar de tomar? Eh, no, ahí vamos a poner una, un baldecito de corona con, con dos <risa> botellitas al lado, como que ya la tomaron, ¿no? así que bueno perfecto, Dani, contame un poquito si la gente quiere venir vos estás haciendo estas esculturas tenés días fijos o no, ¿cuándo hago... las es? una vez por semana estoy acá en Nelson siempre acercándome al fin de semana viernes, sábado, domingo este, bueno, que si quiera venir a Nelson aparte que realmente es un balneario muy lindo y con mucha creatividad ya que hay otra exposición de arte acá acá arriba que también me sorprendió a mí bueno, Dani, muchísimas gracias y vamos a estar visitándote todas las semanas. Dale, gracias Cari, gracias a todos. Y así escuchamos las palabras de Daniel Molina en esta versión arte. Salió de ADN emocional, que no sé si tanto, porque el arte tiene mucho de emociones y de expresión. Así que está conectado de la, en la misma sintonía. Estamos acá, Karina Villa en vivo para Radio Mix. Ya venimos.